Aló, se cayó. Aló, parece que se cayó la, la llamada. llamada sí, que amiga. vuelve a llamar el amigo. Bueno, vámonos entonces en este momento a recibir, eh, muy honrados nosotros con eh, tener en el día de hoy como invitado a don Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo es diputado de la República Dominicana y además vicepresidente del partido Fuerza Nacional y, Progresista. y un hombre relacionado, -ministro ligado... de... Minería y mina. Eh, es ministro de Energía y Mina y un hombre ligado a la comunidad franco macorizana porque es hijo de Marino Vinicio Castillo, Vincho y nieto de Pelegrín Castillo y Agramonte. Así, así es eh. que vamos a recibir a Pelegrín. Buenos días, Pelegrín. ¿Cómo estás? Muy, bueno, muy buenos días. Muy contento de un encontrarme placer. aquí con ustedes. Eh, quiero recordar que yo nací en San Francisco San, de Macorís. Así es, exactamente lo iba a en, el momento. <risa> sí, bueno. en Mis primeros años hasta los cinco. Fueron en San Francisco de Macorís, después vinimos a la capital. Qué bueno, qué bueno, qué bien, Pelegrino. Entonces, soy macorizano de nacimiento y obviamente tengo esa vinculación histórica eh, con, con mi pueblo a través de mis ancestros. Sí, así es. Mi, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Cómo no. Bueno, vamos a ver, Francia, well, grande. Buenos días, gusto oh. que estés con nosotros aquí en de mañana. Resulta que en el día de ayer, habíamos, en el caso mío, eh, pongo en alerta, y, lo, y me referí a lo que hablé, de que se podría pensar que hay sectores que hoy están en el gobierno, que siempre han, han estado del otro lado, de la cancha con respecto a la, al tema migratorio y el tema haitiano y que poníamos en alerta de que esa agenda se está desarrollando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que es mucho más peligroso, amén que el presidente Luis Abinader ha dado muestra de que está claro en que República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano yo quisiera que tú nos pongas en contexto y desde tu visión ¿Qué está pasando? Y este tema de la mitigación de flujo migratorio y la firma de un acuerdo que no sabemos qué fue lo que se acordó entre el ministro de Relaciones Exteriores Dominicana y Haitiana. Sí, es muy importante tener presente que se ha producido efectivamente una reorientación, por lo menos en el discurso, de la política exterior dominicana el presidente Abinader en la campaña electoral cuando era candidato reiteró varias veces que no había solución dominicana al problema haitiano que el problema haitiano tenía que ser resuelto en Haití que el gobierno dominicano no podía seguir asumiendo más compromisos que los que históricamente había asumido y eso lo plasmaron en el programa de gobierno del PRM. Hay algunos planteamientos muy claros dirigidos a plantear con, en forma correcta que la solución de los problemas de Haití tenía que venir de una internacionalización de los problemas haitianos, de la solución de los problemas haitianos que República Dominicana, el gobierno dominicano, el Estado, iba a trabajar para comprometer a la comunidad internacional con la solución de los problemas de Haití en Haití. Eso eh, realmente es un paso muy importante. Incluso el presidente fue más lejos, porque por primera vez un presidente dominicano públicamente dice lo que todos los dirigentes dominicanos dicen en privado, pero no lo dicen en público, somos pocos los que tenemos muchos años diciendo Haití es un estado fallido, Haití es un estado colapsado, Haití es un estado inviable que hoy, que fue la expresión que usó el presidente Abinader, eso sin duda le molesta al liderazgo haitiano, porque ellos no quieren que esa realidad se denomine como tal, el canciller recuerden que fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pronunció el último discurso en la apertura de un periodo de sesiones del Consejo de Seguridad y ahí hizo eh, una crítica diplomática pero efectiva a la comunidad internacional con relación a lo que había hecho en Haití y dijo en forma enfática... No hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano. Ahora, eso son cosas positivas, son cosas eh, necesarias, eh, pero si no son acompañadas de acciones, de una política coherente, es más, de una política de Estado, porque esto no es un tema de un gobierno, esto es un tema que lo tiene que abordar el Estado, la Nación, todas las fuerzas determinantes... ...de República Dominicana... ...si eso ese planteamiento... ...esa reorientación... ...no es acompañada de esa política... ...lo quiero repetir... ...entonces eso no tiene eficacia... ...y al contrario... ...se puede revertir contra nosotros... ...el gobierno dominicano... Eh, ...ya empezó... ...a mostrar alguna preocupación... ...con el tema fronterizo... Eh, ...yo estoy al tanto... ...de de estos temas, porque tuve oportunidad de tratarlo eh, con el candidato y después lo traté con el propio canciller Roberto Álvarez antes de ser canciller, tratamos este tema de los límites fronterizos y vemos que están dando los primeros pasos, ¿qué está pasando? que fue la pregunta que tú formulaste Francis el, el canciller fue Haití eh, junto con el director del DNI, eh, luego viene el canciller haitiano. De, en el punt, desde el punto de vista diplomático, eh, lo único relevante eh, de todo eso eh, fue que se firmó un protocolo por parte de los dos cancilleres para que una comisión mixta de ambos países trabajara con el tema de la reposición de las pirámides, de los bornes. Porque hay, a lo largo de la frontera, muchos bornes, no son muchos, pero son importantes. Cualquier borne es importante. Muchos bornes, pirámides, que desaparecieron, que se erosionaron o que fueron removidos. O, como pasa con el lago Azuel, el lago ha crecido hacia República Dominicana y eso no deja de afectar la situación de límite. Entonces, eh, se firmó un protocolo para colocar, colocar donde manda el convenio del 29 y el tratado, eh, de el protocolo de ratificación del 36, eh, esos, esos límites, esas pirámides. No se trata de remover los límites, como se ha dicho. Yo no sé realmente eh, por qué alguna gente dijo que el acuerdo era para remover los límites. Algunos medios de comunicación eh, esparcieron la especie de que se estaban removiendo los límites, que se estaban rediscutiendo los límites. No, no no es así, ni puede ser así. Ahora, ese trabajo tiene que hacerse bien. Eso sí, ese trabajo de comisiones mixtas tiene que hacerse profesionalmente, tiene que hacerse Ahí no debe haber ningún problema porque la, afortunadamente el tratado tiene las coordenadas, tiene los puntos donde va cada pirámide y eso eh, está muy bien marcado. Esos documentos los tienen los haitianos, los tenemos nosotros y los tienen los organismos internacionales. Entonces no debe haber ningún problema. Como no debería haber ningún problema con el esfuerzo de reconstrucción de preservación, de mantenimiento de la carretera internacional que nosotros eh, le decimos que tiene dos puentes claves que están deteriorados y que hay que reparar porque si no se va a interrumpir en algún momento la comunicación en el eje norte-sur. Miren, hay un informe que se preparó para que ustedes vean lo que es eh, el problema de las dificultades que tenemos para tratar con los haitianos y también la propia incuria de, del Estado Dominicano. Hay un informe que se preparó en el 2002 o terminó en el 2002, ya estaba listo, venía desde antes, desde el primer gobierno del presidente Fernández, creo que empezó el trabajo también en el gobierno del doctor Balaguer, que era sobre la situación de, de los límites fronterizos. Eh, yo le traté ese tema al presidente Fer, eh, Mejía el día en que fue proclamado por la Asamblea Nacional como, como presidente de la República, presidente electo. Eh, recuerdo que aproveché el encuentro que se hizo en el Hotel Embajador para tratar el tema. Y él inmediatamente me dijo, y esto lo digo a, a modo de anécdota, eh, con tacta Soto y vamos a colocar esos bonos inmediatamente. Yo le dije, no, presidente, eso yo quisiera hacerlo así, pero no es posible. No, no, no, vamos a hacerlo así. Le digo, eh, eh, mire, ojalá fuera posible, pero no puede porque es un convenio de límite y la frontera es compartida. Eh, hay que formar una comisión dominicana y una comisión haitiana para ir, sobre el terreno, con el mapa, lo, lo, las coordenadas, a poner los límites donde van. Eso fue en el 2002. Y después, eh, a pesar de los planteamientos que se hicieron desde el Consejo de Frontera, a pesar de los planteamientos que se hicieron desde el Congreso y la Comisión de Frontera, las comisiones mixtas que se nombraron haitiana dominicana no pudieron ponerse de acuerdo en ese tema. Por eso tenemos que celebrar que por lo menos como resultado de la visita esa se inició un trabajo que debió haberse hecho mucho antes. A la postre, yo soy un convencido y conmigo yo creo que la mayoría del pueblo dominicano que lo que asegura la frontera eh, será un muro de la buena vecindad. Eh, que afortunadamente empezó a construirse eh, en Haití fueron los haitianos que iniciaron la construcción del muro y nosotros tenemos eh, muchas que... razones, más razones que ellos para construir ese muro con cuatro pasos y le llamo de la buena vecindad porque yo conozco eh, y, y se puede probar que los muros no necesariamente son para separar sino para ordenar los flujos fronterizos. Bien, y... una pregunta, a mí me gustaría saber, yo sé que tú eres un conocedor eh, bastante eh, enjundioso, digamos, del tema haitiano o dominico haitiano. Mi pregunta es, hay algunas personas que han estado criticando las eh, expresiones del actual ministro de Relaciones Exteriores, el actual, actual canciller de la República, a tu juicio, Pelegrín, ¿hay temor o, o, puede, o, o, o debiéramos de tener temor los dominicanos de que en manos de, eh, de, de Roberto Álvarez las relaciones bilaterales entre la República Dominicana pudieran ser perjudiciales para la República Dominicana? Mira, yo creo que el canciller está claro en cuestiones fundamentales. Eh. Eso está plasmado en el programa de gobierno del pcm Eso ya se expresa en su discurso. Su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El cambio de orientación fundamental es... No puede haber solución dominicana al problema haitiano. No hay ni podrá haber. Eso es muy importante... Porque eh, aunque mucha gente no lo sabe, eh, en los últimos 20, 30 años se ha venido poniendo en práctica la solución dominicana al problema haitiano. El hecho de que el gobierno dominicano empiece a decir que no hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano, ya es un paso adelante. Ahora, recuerden que eh, los gobiernos, todos los gobiernos, han tenido eh, momentos de claudicación, momentos de debilidad, momentos donde se someten a las presiones internacionales eh, para la solución dominicana al problema haitiano y yo lo puedo eh, probar y hay momentos en que han resistido eh, Pongo un ejemplo, un ejemplo histórico el presidente Balaguer por ejemplo aceptó el ingreso de República Dominicana y Haití en forma conjunta a Lomé en el año 1989 a nosotros no nos permitieron entrar eh, con un acta diferente, tuvimos que entrar juntos y en ese documento de ingreso se habla de la isla, comunidad y eso tenía una lógica para los europeos tratar de forzar esquema de integración a nivel insular pero obviamente eso no podía funcionar con un estado fallido ¿quién impulsaba eso? Impulsaban los empresarios dominicanos y los empresarios haitianos eh, pues, los, hechos, los hechos demostraron que esos cálculos que se hacen, esos acuerdos que se hacen de espalda a esa realidad primaria de un estado colapsado, de un estado fallido terminan en un gran fiasco eh, dos años después eh, caía el presidente Aritide después de una confrontación con República Dominicana, porque recuerden que cuando Aritide cae es precisamente en el momento más álgido de la confrontación con República Dominicana cuando él le pide a las Fuerzas Armadas Haitianas que vayan a la frontera a resistir la política de repatriación que República Dominicana estaba ejecutando, Después que él fue a Naciones Unidas y no nos acusó de esclavitud, sí. eh, porque esa es la historia que es bueno recordar. Bueno, ese mismo doctor Balaguer que le cedió a, a los empresarios, a la cancillería donde estaba Donald Reed y, y grupos de sectores interesados en, en, en aprovechar los recursos de Lomé, en tener acceso al, al mercado europeo ese mismo eh, presidente Balaguer después, cuando viene la crisis internacional el cerco de Naciones Unidas resiste, resiste la presión que se montó, que fue brutal para la apertura de campamentos de refugiados entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿qué es lo, lo importante? en el gobierno del presidente Abinader por eso yo le hice un llamado saludando ese cambio de posición al mismo tiempo le hago un llamado a advertencia. Y conmigo mucha gente. Eh, nosotros sacamos un manifiesto que esperamos que siga circulando en todo el país. Eh, ojalá eh, lo invito a ustedes a ponerse al frente. A no lo llegar, eh, no, no ha llegado. Eh, donde básicamente eh, le hacemos um, unas exhortaciones positivas al gobierno. Bueno, siga por ese rumbo. ¿Qué pasa? En el gobierno en todos los gobiernos siempre hay una corriente que de una u otra manera eh, se decanta, se inclina por la solución dominicana al problema ideal. Entonces fíjense que ahora yo acá, la semana pasada nosotros revelamos un documento que viene a confirmar eh, lo que son los planes siniestros. A ver, siempre se ha dicho dónde están las pruebas. Eh, yo he dicho, miren, las pruebas están ahí y solamente la, la van a ver los que quieran verla, porque hay gente que no le pueden poner incluso las pruebas más fehacientes y siempre van a buscar un pretexto para no creer lo que están viendo. Y la verdad es que hay se cosas. Se resisten, Pelegrín. No, no, y hay cosas que cuando uno las ve, dice, pero ¿será posible que esto se esté eso? con su. Con Concibiendo. Bueno, Pelegrín. resulta que en el 19, sí, el año pasado, el Instituto Nacional de Migraciones, eh, dirigido en ese entonces por doña Florinda Rojas, elaboró un plan de contingencia para la migración masiva de, de haitianos hacia República Dominicana. Y ese plan no ha sido abandonado por el gobierno dominicano. Y ahora, al frente del Instituto eh, Wilfredo Lozano, que es un hombre de los organismos internacionales, que tiene 20, 30 años trabajando con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, eh, foráneas y nacionales, eh, definitivamente hay motivos de preocupación. Fíjense que en el gobierno se vio claramente la... la las dos posiciones las dos posiciones el ministro de salud decía señores esto hay que pararlo esta migración hacia el paritorio de República Dominicana es insostenible eso muy correcto muy correcto que un ministro lo diga porque los fondos públicos del presupuesto nacional y más que son reducidos y más en una crisis no pueden distraerse en atender no solamente las necesidades de las mujeres embarazadas que vienen de Haití a parir. Aquí se están atendiendo en cantidades enormes en los hospitales, no solamente los haitianos que están aquí, sino los que vienen especialmente a ser atendidos a los hospitales dominicanos. Pelegrín. Entonces, no, no, quería rematar esta idea. Pelegrín. Fíjense que, que eso dice el ministro de Salud, pero ¿qué dice el ministro de Agricultura? Que República Dominicana es xenofóbica. Oiga, la, la acusación principal, pero ahí estaba hablando el ejecutivo del grupo M, el ejecutivo del grupo Codem, que encabeza Fernando Capellán, más que el ministro de Agricultura, porque él está cuidando los intereses. Los intereses. Pelegrín. el que ellos tienen en la frontera sí, Pelegrín, fíjese, fíjese y el ya, la, y el el ya la antigua te va a hacer una pregunta, adelante sí. eh, eh, sí. Pelegrín, yo quisiera apartarme un poco del tema migratorio de la República Dominicana y Haití y hacerle la pregunta con relación a la educación usted antes de que iniciara el año escolar le hizo la propuesta de manera pública al gobierno dominicano de que en vez de iniciar el año escolar se hiciera una, una especie de año sabático Quisiera que usted nos explique en qué consistía eso y su valoración sí. eh, sobre el, el, el, el modelo que está implementado ahora mismo. Mira, el planteamiento que yo hice está basado en un, en un hecho tremendo o conmovedor. La República Dominicana tiene un grave déficit en lectura, en lectura comprensiva. Por eso, ese es uno de los factores por los que estamos en, en, este, en, en este uno caso. de los últimos lugares. Sí. Entonces, en medio de una pandemia, bueno, yo, eh, ante la imposibilidad cierta de tener clases presenciales para proteger al sistema educativo, para proteger a los profesores, para proteger a lo, al personal que atiende. Los niños tienen menos riesgo, pero no dejan de tener un riesgo. Planteé un concepto innovador. Bueno, vamos a un año sabático, porque si al final del año eh, República Dominicana da un salto en el tema de la lectura y de la lectura comprensiva, y al mismo tiempo eh, mejora la, la información general sobre ciencia, sobre historia de la ciencia, eh, sobre porque hay programas de teleeducación muy entretenidos miren, la, la educación en estos tiempos o es divertida o no funciona y hay programas de teleeducación que permiten que los jóvenes puedan eh, aprender divirtiéndose y ese es un concepto muy importante entonces, ¿qué yo proponía concretamente? miren, vamos a hacer una selección de libros por diferentes niveles que todos los estudiantes deben leer y todos deben estar sometidos a un tipo de control de prueba para ver lo, los resultados pero sobre todo para mejorar su capacidad de entendimiento leerlo en familia eh, libros clásicos, libros de historia libros de ciencia un básico eh, de lectura de lectura eh, eh, quizá organizar un sistema de tutoría para ver si eh, en un año eso eh, podía mejorar cualitativamente la, el, el, el sistema educativo nuestro porque miren, nosotros estamos viviendo un tiempo en la humanidad donde lo que más tenemos que hacer es enseñar a la gente a aprender porque información hay en todos los campos. ahora mismo hay más posibilidades de la formación autodidacta que en cualquier tiempo anterior de la humanidad Sí, ahora mismo con, con los temas de acceso el que tenga interés de, conocer, de, de aprender algo algo que le guste tiene más información eh, eh, tanto en contenidos eh, de, de audiovisuales que lo refuerza, porque tú te lees un libro de historia y al mismo tiempo ves un documental, el conocimiento del libro de historia lo refuerza con el documental, o lo contrasta y te va mejorando las capacidades. Entonces, como eso está en, eh, ahí a la disposición de todo el mundo, así, todas las grandes bibliotecas del mundo ahora mismo son virtuales, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar eh, la capacidad de aprender. ¿Y cómo se aprende? Leyendo creyendo eh, eh, su, su evaluación del, del modelo que está implementado actualmente y los posibles resultados mira, yo creo que ellos optaron por un modelo eh, que, que está bajo evaluación, vamos a esperar yo no quiero prejuzgar eh, si sí, digo lo que yo hubiera preferido si al final del año todos los dominicanos hubieran terminado en los diferentes niveles, estudiándose 10 libros, leyendo 10 libros, comentando 10 libros eh, por diferentes niveles, eh, sería un país más culto. Así es. Eh, habríamos incentivado eh, esa actitud de buscar el conocimiento. Lo que sí. hay que hacer, una buena selección del libro, ¿para qué? Para que la gente vea que es posible aprender leyendo bueno. y mira, yo soy un lector yo soy un fanático de la lectura de hecho, antes de todo esto estaba tratando con la gente de Cuesta Centro del Libro de decir, de organizar eh, un concurso nacional de lectura, porque aquí le dan premio a los que escriben pero no le dan premio a, ah, a los que, lo que leen, leen. Es verdad, y aquí es deberíamos verdad. tener todo un <risa> sistema de lectura a diferentes niveles, con técnicas, incluso los que tienen talentos especiales, y eh, enseñarlo a lectura rápida. Eh, y eso complementado con otras cosas. Por ejemplo, la enseñanza del ajedrez. Yo, sí, yo el ajedrez personalmente, es que yo, creo que, yo creo que eh, enseñar ajedrez en las escuelas Sí. elevaría la capacidad del pensamiento lógico del pensamiento estratégico de todos los estudiantes nuestros eh, tenemos un sustituto que es el dominó, que no hay que enseñarlo mucho que la gente sabe pero el ajedrez eh, como una asignatura sí. eh, eh, muy importante para, lo, para los jóvenes para desarrollar incluso actitudes como la paciencia <risa> el cálculo eh, si nos vamos a otros países, miren ahora mismo muchos países europeos están yendo a lo básico están eh, yendo a lo básico a los orígenes ¿por qué? porque se dan cuenta de que todo el sistema que se montó educativo eh, estaba produciendo un, un un ciudadano con muchos defectos si nos vamos a lo básico eh, en medio de esta crisis eh, vamos a tener un recurso humano mucho más formado. Llega Una alegría. sociedad donde se incentive la autoformación sí, eso es muy importante, muy, muy importante yo pienso que tenemos una deuda o tú tienes una deuda con nosotros de que en que un tiempecito que... volver a ¿No? comunicarnos no, porque que... nos quedan no, muchas cosas en la gatera sí, pero aquí el tiempo se, se, se nos agota constructivismo. así es que sí. nada te agradecemos no, I, infinitamente la gentileza no. de haber eh, permitido el contacto contigo. No, no, gracias, gracias. Para magnífica ti. entrevista. Y eh, quiero pedirte un favor personal. Sí. Y sí. es que me le, me le dejo un abrazo al doctor. Ah, no, sí, sí, Que tengo le, tiempo que no doctor. lo veo. Dile que de parte lo de lo Amado de Rosa, miré. el fiscal, así es que él me conoce. Sí, sí, se lo diré, se, se lo diré. Tengo una, muy historia, bien, un, una muy, historia bonita con él. Bueno, muy, gracias, Pelegrín. Un fuerte abrazo. Bueno, igual para ti. Señores, Pelegrín Castillo vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, ex ministro de Mina en la República Dominicana y además ex diputado al Congreso Nacional estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos en breve, no se vayan.